Hola, hola, buenos a todos, aquí Somar comentando día en la Taberna y hoy volvemos con Total Warhammer 2 Con los caballeros de Calidor, con Imrik, el Príncipe de Dragón Vamos a acabar de destruir de una vez por todas eh, los ejércitos de Kemri Nuestra idea es tumbar hoy, a ver si podemos destruir la Torre de Negra de Arkhan Y dirigirnos luego a las fuentes de vida eterna sin perder el, bueno, nuestro puesto en Kemri... Que eso va a ser importante para mantener... En Kemri ¿cómo lo tenemos... Vale, deberíamos ir a acudir... Vale, tenemos un turno limpio ahora... Porque lo dejamos así... Vamos a ir a la pirámide negra de Nagas... Con este ejército... Vale, perfecto... Nos dejamos aquí apostados... Para luego ir en el siguiente turno... Hacia... Ah, vale... Vale, vamos a movilizarnos ahora... Bueno, vamos a primero vamos a primero gestionar el resto de claros del largo sol. podemos subir la guarnición real, vale, y la vamos a plantar vamos a plantarla porque este puesto es importante tenemos aquí los recursos y con eso más el dragón lunar y el mago, podemos hacer una muy buena defensa aquí en claros del largo sol. ahora, con esto sería importante retomar las mejoras en Casa Bar. A ver si podemos ya construir de una vez. Llegamos al excedente de población en el turno 5 y podemos construir. Tenemos el crecimiento, deberíamos poder dentro de no mucho. Vale, pues nada, tal y como estamos, vamos a atacar aquí la torre negra de arca Que deberíamos pasarlos por encima. Trogoto. Uuuuh. Vale, yo lo siento, pero es una victoria de Es una batalla de asedio que me da mucho asco, así que la vamos a autorresolver. Ya sabéis, cómo soy yo con este tipo de batallas, no me gusta nada, no tiene sentido para mí. Otra solución sí. Vale. Y para adelante. Y nos quedamos el sitio. Tomar y ocupar. Vale. Uh, defensa cuerpo a cuerpo, resistencia al fuego, orden público, vale. Vale, bueno, ok, vamos a hacer entonces nuestras subidas de nivel. Ya pusimos aquí eh, la fuerza indomable es que esta de un paso atrás bueno vamos a meterle potencia de carga a a Imrik, que la verdad no le viene nada mal o a lo mejor subir aquí la de mercaderes bueno, habría que verla generaremos much, muchísimos ingresos con esos eh, vale, y aquí al noble vamos a poner de nuevo reposición de bajas me gusta Vale, vamos a ocupar aquí la pirámide negra. Vale, perfecto. ¿Podemos reclutar algo? Podemos reclutar algo. Ah, lol, no, ¿por qué? Oh. oh pero no estamos guarnicionados. O sea, estamos guarnicionados, pero en marcha. Y como estamos en marcha, no nos deja... Buah. Vale, vale. Vamos a recoger aquí dos de lanceros. Me gusta. Vamos a ir poniendo aquí en este ejército que lo tenemos a pelo. Un poquito de fuerza de choque. Vale, vamos a recoger los... Ah, bueno, no, espérate. Vamos a recoger arqueros que tienen menos coste de mantenimiento. Y eso está bien. Princesa de la aso Vale, pues nada, uh, vale, tecnología, tecnología, tecnología Aquí ya tenemos la creación de gemas, perfecto Esto nos viene genial, esto es un aumento de ingresos Vale, el archivo En Kenry podríamos llegar a plantar el archivo No, a ver, lo suyo sería poder implantarlo en casa, vale, pero bueno Vale, construcción, ¿qué hay que hacer? Reparamos esto, se repara Vale, nos sirve, perfecto Uh, aquí tenemos otro ejército la, O sea, otra, otro, Otra zona de Kemri, eh, las charcas de desesperación. Vale, veremos si con eso nos sirve o podemos ir para allá, nos sale la cuenta, no lo sé, veremos. Claneshin, Kemri Seguidores de Nagas, ¿qué queréis vosotros? Pacto de una agresión. No, ni te lo acepto. Ni te lo acepto. Numas. No Vale, la espada de Kane, reclamada por quien sea. Vale, nuestra maga subida al 28. Vale, explorar otra vez. Vale, hemos conseguido defendernos aquí. Perfecto. Vamos a ir hacia Kemri. Y aguantamos aquí la posición. Aquí van a necesitar nuestro apoyo. Me da miedo la nariz. Vale, aquí vamos a la pirámide negra. Vale, está bien. ¿En Vagar tenemos algo nuevo? No. Vale. Vale, podemos invocar el ritual sobre alguien. Vale, vamos a, vamos a hacer una pequeña intervención aquí en este ritual por 2.000 unidades reclutadas. ¿Dónde? ¿Dónde está esta gente? Ah, o sea, lo despliegas allí y, y, y luchan directamente Oh, es aquí Dios, pues tiene un ejercitazo, ¿eh? Tienen un ejercitazo Wow, me gusta. Vale. Vale, ok. Pues creo que tal y como estamos... Lo vamos a dejar aquí vamos a... Vale, esto no... Es verdad que no podemos. Vale, bueno, le reclutamos una y para adelante. Vale, saltamos, no vamos a hacer el ritual. Seguimos. Para adelante, quiero, limpi... quiero ser capaz de limpiarme a Kenry del mapa o al menos destrozarlo muy fuerte y ya con eso movilizarme me da miedo porque no sé qué puede estar amasando aquí en las fuentes de la vida eterna vale, movimientos de numas carácter, impacto en agresión vale, te lo voy a firmar, por el momento te lo voy a firmar tecnología investigada, creación de gemas perfecto, vale, han aumentado nuestros ingresos eso me gusta mucho Aquí, con este ejército Aquí podemos atacar Vale, vamos a cambiarnos ya por fin Vale, gracias es un, es, es un ejército fuerte, eh Vale, no vamos a... Porque eso es entrar en intercambio Y no nos va a gustar Vale, nada No hay que intercambiar nada Así estamos bien Que, que el otro ejército con las águilas Tenga un poco de potencia, ¿no? Que sean capaces de imponerse Vale, ahora bien Aquí en vagar oh, Leones blancos de gracia Vale, vamos a sacar Dos de leones blancos Una de lanceros Y con eso vamos a sacar las fuentes de la vida eterna No creo que tengan ningún ejército ahí Ni nada que nos pueda frenar Así que por el momento estamos bien ¿Dónde van a atacar? Ah, vamos a atacar aquí en Yuatec. Pues no, me parece mala idea tampoco. Bueno, que, que hagan ellos lo que vean necesario. Ya hemos... Así, ah, ya hemos obtenido esta tecnología. Mm. Vale, la salina. Aquí conseguiremos la salina. Eso está bien. Si podemos reclutar un ejército como para poder ir... Perfecto. La torre negra, la pirámide... Está súper mal en negativo, eh Y bajando Vale, ok, pues nada Siguiente turno Vale Tenemos que Dentro de poco tirar el ritual Porque si no nos vamos a quedar muy, muy atrás O sea, muy atrás en el sentido Facción destruida Puah, los han reventado bueno, ¿qué no no Vale, ¿qué quieren en Sudemburgo? Alianza militar. Vale, bueno, pues nada. Ah, ok, sí. Te la firmo. Alianza militar. Me parece correcto. Defensores del gran plan. Facción destruida. Bueno, los han pasado por la piedra. Aquí, ¿qué vamos a...? Uh, qué batallón va a tener lugar ahí, ¿eh? Vale, vamos a acercarnos aquí. A ver qué tienen a estos. Mm, tienen, están creando aquí dos ejércitos, ¿eh? Vale. Están ahí sacando dos ejércitos que más nos vale parar pronto. Ahora bien, qué vamos a querer, sin duda, pegarnos. Eh, que los controle todo la IA, ¿no? Es que. Uf. Venga, va, vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Vamos a llevar nosotros, nuestro ejército grande. Y vamos a dejar que la IA controle el resto. Y, y con eso, para adelante. Vale, librar batalla. Estupendo, sí. Es que los vamos a pasar por encima Con la fuerza que tenemos con, sol, Solo, solo, con el ejército de Imrik Yo creo que seríamos capaces de reventarlos Pero es que además, si le sumamos los otros dos Ya esto es un disparate Pero un disparate total No nos van a atacar, los vamos a pasar por encima Seguro, seguro, seguro O sea, el 99%, 101% que lo conseguimos Nah, o sea, Numa está fuera de juego ya Pero es que no nos van a parar. Iremos ahora con el ejército de las águilas. Ahora nos dividiremos y eh, trataremos de apretar con Imric en, en las ciudadelas y demás, en, en, en las ciudades de, de Numas. Y nos llevaremos al ejército de la princesa hacia el otro costado, hacia las. hacia la pirámide negra y esta zona que queda ahí un reducto pequeño de. de... Vale, 11 está bien. Uh, vale, y ellos despliegan por aquí ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, en esta... En esta... Es que es muy abrupto el, el mapa No me gusta nada, está feo Vale, esto va a ser por lo menos el 8 Vale, además Vale, un poco más ancho Eso es Que tengamos espacio entre líneas Y que estemos bien colocados esto es un poquito más para atrás Vale Ahí, ahí Que estemos Que estemos que estemos Bien, bien, bien fraccionados Vale Vale, esto va a ser el grupo 2 Toda esta gente me la va a quedar en el grupo 1 Estupendo, este va a ser El grupo 3, perfecto Y ahora vamos a meter Aquí a Inverly con el 1 a nuestro noble Vale, y a nuestra señora Con el dragón, vale, maravilloso Iniciamos batalla Nada más iniciar, ¿qué quiero? Activar las reservas, avanzar un poquito Con Enrique igual Vale, vale, vale ¿Qué vamos a querer? Aquí vamos a limpiar Toda esta zona así Venga Invocamelo Doña Díselo, que bien. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Venga, eh, ¿disparamos o qué? ¿Cómo está la cosa? Venga No, no, no, no, esto no puede pasar, esto no puede pasar, esto no puede pasar Oh, me he distraído mucho Venga, Imric. Oh, esto es malísimo Me he despistado mucho con esto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 Venga Uah, Es que esto Aquí hemos sufrido mucho Venga, va. a ver Nos recuperamos Grupo 3, ¿dónde estamos? Venga, ofrecerme daño ah, Vale, aquí El grupo 2, ¿dónde está? Vale, esto hay que recuperarlo también Ofrecerme daño aquí, perfecto El noble cerramos aquí Vamos a dar apoyo aquí con esto los acechadores. Vale, esto hay que limpiarlo también. Vale, ¿dónde está Imric? Vale, liderazgo, perfecto. Vale, vamos a hacer que Imric vuele. Venga, vamos a volar Imric. Vale, vamos a meter esto aquí. Perfecto. Vale, además vamos a meter la llama ígnea... ¿Dónde? Aquí mismo. Vale, y estos vamos a entrar ahí a cargar. Estos vamos a entrar aquí a cargar. Vale, el grupo 2 de los arcos. El grupo 3 por aquí. Vale, una buena llamarada aquí. Nos puede dar la victoria. Vale, vamos a cargar esto aquí. Vale, el cuerno. Perfecto. Además... Vale, esto así, maravilloso Nada, ya está, ya está, se acabó Nada, perfecto Maravilloso, hemos perdido caballería Lo único, lo único, lo único achacable Es que hemos perdido caballería Pero ya con esto, bien Te has alzado victorioso, los cuerpos de los enemigos Casi ocultan el terreno nah, Perfecto, perfecto, perfecto 300 bajas en La maga es eh, una barbaridad nah, y Nos hemos liquidado Dos ejércitos de Numas, otra vez Venga Vayan pasando, a ver, venga Y ya está Y tratando de organizarlo todo Se nos ha escapado El hecho de que venía por el costado eh, Una de caballería Que esa se nos ha pasado, que nos ha hecho un montón de daño Ha debido ser una de estas Esta de 10 bajas, creo, o a lo mejor esta de 14 Un carro, no lo sé Pero o sea, nos ha emboscado así por el lateral Y esa nos ha, nos ha reventado, nos ha hecho muchísimo Muchísimo, muchísimo daño pero muchísimo daño. También... Estando en el capítulo en el que estamos. Hemos aprendido a gestionar muy, muy bien los... Los héroes, ¿eh? 24% bien, esta, esta, esta, esta. Bonificación contra unidades grandes. Vale, la princesa sube. Ojo vale, ojo certero. Sí. A su noble. ¿Qué le vamos a poner? Vale, maestro, maestro de las armas. Vale, sube también el, el noble de Imrik. O cuando lleguemos le pondremos el águila y ya está. Vamos a meter eh, comercio. Vale, que este no, al fin y al cabo nos vale a Imrik. Ahora mismo le vamos a poner eh, la carga devastadora 2. Vale, me gusta Y podemos viajar a Cuatar Yo creo que sí Y así va a ser Y vamos a reventar Cuatar Autoresolución Vamos a perder una de caballería nada más Me lo quedo Ahora reclutamos más Tomar y ocupar Perfecto Atacante superior nada te lo Vale, Uf, es que a esta mujer ya no le queda nada Vamos a mejorar la cascada de fuego Pero ya está Vale, y Kuatar es nuestro Vamos a repararlo No llegamos No llegamos, no llegamos Vale Ok, vamos a mejorar el paseo Aquí vamos a meter el paseo sí no Ah, no, vale Vamos, vamos a meter la guarnición real Mejor no le podemos reclutar tropas, pero a este ejército sí. No sé si nos da la cuenta. Vale, vamos a reclutarle dos de caballería. O bueno, tres de caballería, tres de caballería para acabar de apoyar. Ah, no, no, esta no. Vale, perfecto, tres de caballería. Y ahora nos movilizaremos hacia esta zona. Quiero ir aquí, a las charcas de la desesperación. Velaliad, esto nos servirá. Ojo de la pantera, montaña el buitre. Aquí habrá Scaven seguro. Miedo me da. Vale, ya no le hemos permiso, tenemos algo que construir. Ah, bueno, mejorar la plaza. Vale, vamos a ahorrar dinero. Que eso siempre nos va bien. Vale, perfecto. Saltar notificación actual. Vale, finalizar turno. Sí. Sí, sí, no tenemos nada más que hacer. Vale, perfecto. A ver qué, qué más se nos ofrece, qué, qué se pone en nuestro camino. Pero bueno, ya vamos. Ya, ya vamos mejor. Ahora veremos porque quiero ser capaz de. Mm, avanzar. Este está en guerra, pacto en agresión. Vale, te lo firmo. Seguidores del caos, facción destruida, manada de guerra, facción destruida. Vale, perfecto. Nosotros. Vale, vamos a volver a vagar. En vagar. Aquí, ¿tenemos algo más que construir? No. Bueno, vamos a reclutar entonces. Vale, dos testas, perfecta. Y una de arcos. Vale, y con eso ya estamos lo suficientemente bien asentados. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a meterle eh... Bueno, vamos a, vamos a meterle asesina O sea, asaltar unidades Y vamos a movernos Yo creo que sí Asaltar unidades, un 67% Esto nos va a salir genial Y vamos a ir medrando porque queremos asaltar esto Bien, asaltar unidades, éxito ¿Cómo se ha quedado su ejército? Bueno, un poco tocado, deberíamos haber entrado en el otro Pero está bien ¿Llegamos? No, qué lástima Pero aquí a Numa sí Aquí a Numa sí que llegamos Y eso me gusta mucho Vale, vamos a hacer actitud marcha A la pirámide de Nagash Vale, ya estamos aquí en la pirámide Perfecto Aquí, claro, esto, subir. Vamos a hacer que tengamos más crecimiento. ¿Turnos para el excedente? ¿29? ¿Cómo que 29? Ah, bueno, habrá que subir el orden público y bajar la corrupción primero. A lo mejor es un detalle importante que no hemos tenido en cuenta. Vale, partiendo de esa base. Nos quedan 2.000. Vale, vamos a ir desde Cuatar cómo estamos? Bueno, es una guarnición de nivel 2. Asaltamos numas. B ninguno de estos dos ejércitos nos para. O sea, ni siquiera la guarnición. Me voy a reír encima de ellos. ¿Vale? Uf, perfecto. Bajas medias. Autoresolvemos. Vale. Y no hemos perdido nada. O sea, tenemos bajas, ok, pero no... Tomar y ocupar un 25% de reposición. Imrik zapador. Perfecto. Vale, y es que aquí, ¿qué más vamos a subir? Esta mujer ya no tiene cosas que subir. Vamos a meterle el sortilegio por aguantar, pero ya, el resto de, de subidas ya son un poco sin sentido, a mi juicio. Señor de los dragones. Defensa cuerpo a cuerpo y daño cuerpo a cuerpo de un enemigo reducido un poquito. Oh, Los ataques provocan efecto inflamable Que reduce la resistencia al fuego uf, uf, uf, uf. Esta por ejemplo Que también está muy bien reduciendo Y desbloqueamos ya todo esto Vale, vamos a meter al señor de los dragones Me gusta Y con eso avanzamos No más, vale, vamos a restaurar todo uf, Reparar Vamos a reparar esto también Aquí qué podemos plantar esto es muy bueno oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. El archivo Con avances militares Si nos permite reclutar a un mago Aquí podremos los maestros de la espada de Joen Y el señor del conocimiento de Joet El altar de Asurian Para poder sacar Fénix Y la guardia del Fénix Avances culturales Wow ¿Qué, nos, qué queremos plantar? Uh, uh, uh, uh, uh. Vale, yo creo que el archivo está bien por el hecho de poder reclutar otro mago, son 4.000 y, y, y, y está bien porque nos va a dar técnicas militares 2, que es esto, que son flechas de precisión, vale, vale, vale, vale, o sea, sin duda, sin duda, pues solo, solo por el avance que nos supone vamos a meter el archivo. Vale, son tres turnos, perfecto. Además, el resto de asentamientos como los tenemos. Les falta trabajo, ok. Mm, este estos ejércitos están creciendo mucho. A este señor ya le hemos dicho que ataque, ¿no? Sí, ya lo hizo, perfecto. Aquí necesitamos reclutar entonces más. ¿Podemos tener reclutamiento global? Oh, yelmos plateados con escudo. Pero aquí perdemos todo el dinero Vale, vamos a quitar esto de aquí Vamos a meter otra de lanceros Y vamos a meter aquí Vale, vamos a meterle Dos arcos más Que, que al fin y al cabo, durando solo un turno El reclutamiento, vale Dos arcos más Vale, vamos a meter otra de lanceros Vale, vale, vale, y hacemos grande este ejército para poder frenar esto de aquí Que eso va a ser muy importante Luego este ejército ya no lo podemos movilizar Vale ¿Podemos reclutar aquí con reclutamiento normal águilas? Es que a lo mejor nos interesa pillar Vale, vamos a quitarnos una de yernos plateados O sea, una de lanceros y vamos a meter un águila Vale, vamos a meter un águila Eso me gusta, me gusta Vale que, que sea una unidad un poquito monstruosa Que pueda hacer las cargas y demás Vale, vale, es muy bien está muy Es muy positivo para nosotros Además, ¿qué más le vamos a añadir aquí a esta mujer? Tiene la armadura de fortuna Tiene algún arma, cuerpo a cuerpo Bonificación contra grandes Bueno, objeto hechizado Bola de fuego, poción de fuerza Vale, vamos a meter la bola de fuego Trovador, ¿podemos añadir alguna otra cosa? Orden público local, no, este del orden público, esto se va a quedar así, y este del orden público se lo vamos a añadir aquí a nuestra princesa, perfecto. El anillo de la ira, vale, y talismán, ¿tenemos algo interesante? No. Vale, vale, ok, nada, así estamos perfectos, ok. Finalizar turno, vamos a ver qué tenemos en el siguiente, pero cada vez avanzamos más y mejor. Tlaqua, Nagaron... El clan Eshin, Kemri... A Kemri ya le debe quedar muy poco. Y Numas está el caer. A Numas la vamos a erradicar ya de ya. Les falta una ciudad nada más. Uh. Vale. Nos toca. No se han movilizado. Eso es positivo. A para nosotros, obvio Necesitaríamos aguantar otro turno aquí Una cadena de construcción Una única Ah, bueno, entiendo que son Vale, estos sí eh, Vale, pues nada Vamos a acabar de una vez por todas con Numas Gorgazán, vamos a por vosotros. Pero no tenéis nada que hacer. Nada, vamos a otro resolver Es que no sale ni a cuenta. Pegarnos, perfecto. Tomar y ocupar. Maravilloso. Facción destruida, Numas. Aquí tienen otro asentamiento. Hola, ¿qué tal? Gorgazán. Vale, vamos a reconstruirlo, vamos a subir a Imric de nivel, qué le vamos a poner ahora que ya hemos llegado aquí Ahora que ya hemos llegado aquí, lacerador, armadura completa, hoja de escudo Vale, vamos a ponerle ahora la lanza flamígera, o sea ya tenemos la habilidad esta, vamos a ponerle la lanza flamígera Vale, que esto es para entrar a romperlo todo y Galvaraz no vamos a tardar en ir, no vamos a tardar nada en ir Ahora bien, ¿cómo vamos a parar esto? Aquí saltó ya, 65%. Fracaso con un 65%. Hijo mío. Un poquito de... Por favor. Vale, especialista. Perfecto. Este lo vamos a tener aquí. Bueno, molestando a más no poder. Vale, vamos a gastarnos los dineros aquí en Vagar 2000. En Kemri. No, no más. Es que falta poquito en Numas, eh. Sin mancillar reclutamiento. Vale, vamos a vamos a ponernos purgar la corrupción. Ah no no no no no no no no no no no no no no ¡Hala! y el que teníamos antes ¿cuál es? Ah, vale, ese, ok <risa> Digo, ¿cómo lo modificamos ahora? Y simplemente era con eso y ya está Vale Vale, vamos a construir esto en vagar, el, el paseo, nos gastamos los dineros Que siempre está bien Vale, y ahora, es que quiero movilizarme Pero yo sé que no voy a parar con este ejército Eso que tienen allí Pero ni de milagro Pero ni de milagro nos queda aguantar y esperar a que baje Imrik, literal, es la única Posible solución que le veo Para acabar con este Reducto de, de Kemri Ahora bien Vale, no, esto lo tenemos todo ya listo No, es que nos queda construir esto nada, en, el, en Antoch Vale, nada, vamos a construir eso en las llanuras Y aquí ya tendríamos todo A falta de mejorar Casabar Sí Vale, pues nada, listo con este turno así, es que quiero poner esto en, en el orden público positivo y que vaya para arriba. pam pam pam, pam, pam, pam. Vale, ok. Es que te, tenemos que mejorarlo, si no es imposible. Vale, y vamos a saltar Galvaraz y ahora bajaremos. Perfecto, fin de turno. Sí. Y con eso finalizamos turno y ahora cuando nos vuelva el... El turno, cerraremos ya el capítulo por hoy. Pero bueno, cada vez estamos más cerca de, de conquistar... Uff... ¿A dónde fuiste, mijo? Quiere que nos unamos a la guerra. Uff... Va, vale, pero...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 rechazado. Bueno, pues vale. No nos unimos a la guerra entre nosotros. No pasa nada. Vale. Constructor. Bien. No sea... O, o, obvio que va a querer ir de, a defenderse aquí, pero no va a llegar. Lo vamos a parar antes. Bueno, lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí, tal y como estamos. Espero que estéis disfrutando de nuestra